Hola, hola, buenos nosotros aquí estamos comentando Un día más en la taberna Y hoy volvemos a nuestra colonia en Marte En Surviving Mars Este va a ser nuestro capítulo número 4 Y vamos a ir ya por fin, 100% Hoy sacaremos el agua que tuvimos que sacar hace tiempo Vamos a recuperarla, bueno, vamos a darle cañita aquí al tiempo Vale Y vamos a ir, vale, necesitamos empezar a conectar esto Ay, los drones están parados. ¿Por qué? Es que necesitamos mineral. Ay, a ver. Champion. Vente tú para acá. Recoge esto. Eh, metal, ¿vale? Y tráemelo para acá. Además, aquí vamos a construir. Porque tenemos los drones parados. Vamos a construir aquí depósitos específicos, ¿vale? De concreto, porque... No. no no no. No estamos sacando aquí mucho, eh. Y aquí es que esto requiere mantenimiento porque polímeros no hemos empezado a sacar. Uh, uy, ¿por qué no los reparan si tenemos polímeros de sobra? No entiendo por qué no lo reparan. Deberían venir automáticamente los drones a repararlo, en verdad. A ver. Ah, porque. Oh, vale. A ver, el Explorer, venga para acá usted. Vale. Vale, esto lo tenemos llevando allí. Es que ten, ten, tenemos que llevarnos hacia el otro lado los... Ya me sale el nombre. Las piezas de repuesto, porque estas piezas de repuesto las tenemos aquí y ya está. Aquí estamos todos esperando... Vale, y ahora en cuanto nos traiga metal, ya entiendo que acabaremos de construir esto, aquello... Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Está muy bien, está muy bien. Vamos a darle prioridad a esto. Vale, vale, ya se está moviendo, ya se está moviendo, esto me gusta. ¿Van todos para allá? Vale, ya, hemos, ya tenemos una de las nuevas ¡Hala! ¿Y cómo es posible? Y, pero que no construyan ni el... Ca oh, ¿Están fuera del rango? No, uy Pues no sé qué les pasa a los drones como para no ir Ah, porque están asignados aquí y no a la nave. Vale, vale, vale. Asignamelos aquí. Vale, y deposítamelos. Puedes sacarlos tú. Ay, ¿cómo hicimos esto la otra vez? Vale, pero estos son para soltarlos. Vale, para asignar. Ah, vale. Vale, ahora sí. Vale, ok, ahora ya los tengo. Vale, vale, vale. Y con esto, wow, es que con esto lo puedo localizar. Uy, el J6 escaneado. Espérate, uh, aquí tengo más agua. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, tú me estás trayendo más... Vale, vale, vale. Maravilloso, maravilloso. Vale, perfecto. Ya lo vamos a hacer funcionar. Perfecto, perfecto, perfecto. Venga, dale calor. Le falta energía. ¿Por qué? Ah, porque es de noche. Uy. Vale, vamos a sacar depósitos de energía o acumuladores de energía... Vale, aquí hay uno. Aquí vamos a poner otro. A lo mejor no es el mejor sitio, pero bueno. Vale, esto no lo pueden construir por alguna razón. Falta polímeros. Eh... eh, eh, eh. Eso está listo por nuestra parte. A ver, el explorer. Vale, aquí tenemos otra anomalía. Uf, y todo esto necesita depósito. O sea, depósito necesita. Ay, manutención, no. Mantenimiento. Todo va a necesitar mantenimiento. Y no puedo aún producir. Ni... Nada, nada, nada, nada nada Vale, perfecto Ya tenemos la investigación Uh, vale A ver, ¿qué tenemos? Hemos recibido un paquete con una letra Bueno, con una letra Con una carta Conforme vas leyendo la carta, tus ojos se llenan de lágrimas. Te informa que tu viejo amigo profesor Maestro y profes... el profesor Richman ha fallecido. Normalmente la acompañas en sus viajes de expediciones y discutías un montón de cosas de... sobre la física y filosofía juntos. Uh el paquete contenía. Su, su legado Y tres, tres Tres letras con O sea, protegido por una contraseña De tres letras, con un mensaje corto que dice Lo sabrás uf, uf, uf. uf. Es que estos esto son uf. Vale, vamos a coger esta Por que sí porque no sabemos al fin y al cabo cómo nos va a afectar O cómo... Uh, ¿qué pasa? ¿Tenemos drones aquí? Sí Vale, y con este ya... Lo vamos a dejar aquí Que tengamos estos dos drones por lo menos Vale, y así como tenemos uno ya establecido Vamos a poner aquí otro Eh... Y verlos, ¿no? Ahí no llegan a los depósitos tú. Ahora debería llegar. Vale, ahora sí que llegan a los depósitos y lo pueden llevar. Dios, tiene un montón de mecánicas super finas. Wow. Confirmó que había comezado a contacto con unusamente high voltage electrical charge. Vamos, que nos apeta el dron, entre comillas. Vale, entonces, las mejoras que tenemos, ok. No, es que si no tengo aún gente Vale, vamos a investigar esto Después de esta... Vale, sí, es que esa es necesaria para las... Para el control Buah, Se me ha quedado petado Ahora eh, tendré que ir con el RC Commander Acercarme e investigar Buah, y este también necesita... Vale, habrá que repararlo de algún modo Aquí es que el tema importante es que necesitamos... Vale, nuevas anomalías. Bueno, nada fuera de lo normal. Vale, ya tenemos... Ok, vale, vale, vale, vale. Vamos a conectarlo. Vale, de momento tenemos eso conectado. Me parece correcto. Claro, y si movemos esto para acá... Es imposible. No llegan o sí que llegan a los depósitos. No van a llegar a los depósitos tú. No llegan a los depósitos. Vale, vamos a hacer aquí un depósito. Eh, vamos a construir un depósito. depósito universal aquí en este trocito de aquí vamos a hacerlo aquí vale, y vamos a coger el RC este vale, y cógeme vale, y tráemelo aquí Vale, vamos a coger... Ok, pues nada, ta eh, tanques de oxígeno. Vale, vamos a poner esto aquí. Vamos a conectar esto. Eh, no, ¿dónde están los cables? Aquí, electricidad. Nos hace falta electricidad. Llegan, ¿qué nos hace falta para esto? A concreto y off vale, a ver, eh, sí, coge todo. No, no. No, descárgalo todo Ah, lo puedes dejar ahí y ya está Vale, nuevo sector escaneado Y lo colocan ahí Y ahí no llegan porque no hay drones ¿What? Vale, ahora, va, venga, venga, venga Construir, vale, ok, voy a ir haciendo viajes Aquí y me voy a ir moviendo De un lado a otro trayéndome cosas Con este dron, o sea con el RC, El transporte RC Vale, bueno, un poquito de todo, nunca está mal vale, ok vale, el oxígeno y descarga el todo aquí, todo, venga que los drones ya hagan su trabajo ok, aquí qué le falta le falta un consumidor de oxígeno vale, vamos a hacer un acumulador de oxígeno, un tanque de oxígeno vale, sí, aquí estamos bien Ahí, vale. Vale. Este que le falta. Un consumidor de agua. Vale, vamos a meterlo... Vale, vamos a meter una torre de agua, esto me parece bien Aquí detrás Aquí detrás está bien, no pasa nada Y ahora, bueno, la propia tubería Al estar construido eso se Se consumirá solo Venga, carga un poquito de todo Ah, vale, vale, de hecho voy a hacer el viaje Voy a cargar un poquito de todo y me lo voy a llevar para allá Vale, vamos a construir el primer Doom Vale, sin duda Vamos a construir aquí el primer Doom y ya está Venga, eh, vente aquí Vale, y los descarga todos Perfecto, vale, vale, pues ahora Sin más dilación, directos Doom, el Doom básico 80 de concreto Tenemos 20 y 10 Uy, oh, es enorme Y tiene objetos bloqueantes alrededor Y... ¡Eh! cabe Buah. ¿Cómo voy a traerme el agua hasta allá vamos a tener que construir un montón pero un montón vale, utilizaremos esto para crear o para creación de energía tenemos lo que nos hace falta Uh, vale, tenemos más sectores que escanear, vale vamos a meterlos en orden Vale, ok, y vamos explorando así Y ya está, de eso nos olvidamos Vale, vale, ok Vale, pues vamos a recoger un poquito de todo de aquí polímeros tenemos Es que quiero construir primero el, el dom para poder Hacer viajecitos, otra gente. Vale, ¿qué más necesitamos con esto? Con la Fuel Refinery produces. Vale, producimos fuel a partir de, de agua. Vale, ok, perfecto. Vale, vamos a conectarlo aquí. Y vamos a necesitar conectarlo directamente. Con... Bueno, no, cables no le van a hacer falta. Lo que le va a hacer falta es el agua. Si sí, no me equivoco. Nah, aquí metemos una más y ya está. Bueno, con esto ya estaría. No, ¿aún no. Uy. What? A ver. Uy, estamos conectando aquí muy de gratis. Que no se puede What? ¿Qué está pasando? A ver ¿Por qué no estás conectado? ¿Por qué no nos está dejando conectarlo? Uy, no Luego arreglamos este desastre Vale, ahora sí Vale pues A ti te vamos a desvalijar Y a ti te vamos a desvalijar Va a quedar un poco feo, no nos vamos a engañar Dones, pero bueno Ya tenemos nuestro Eh... Productor de. De gasolina, sí. De, de combustible. Y esto. Bueno, aquí seguimos produciendo, tú. Uff, hace falta mucho concreto, ¿eh? ¿Tú no me sacas o qué? Venga. Vale, que cárgame 5 ¿Me puedes cargar 5? Sí, con eso me vale Venga Tráemelo para acá Que se pueda reparar esto Por lo menos aquí tengamos O vamos continuar Es que estoy por dejar esto aquí porque tengo el este el y al fin y al cabo... Ah, oh, vale. Aprovecho el viaje y ahora a la vuelta... ¡Eh! ¿Dónde estás? Lo perdí. Ah, no, no. Vale, vale. Está bien. Descarga aquí, chico. Que reparen esto y ahora me traigo con... Me recojo concreto y hierro de aquí y me lo llevo para allá. Vale. Vale, ok, vamos a recoger de aquí eh, Bueno, vamos a recoger esto Ahí, a Sí, sí, nos llevamos Todo el concreto para allá Uy, vale En movimiento estamos Vale, y descárgalo todo aquí Uy, bueno, auto autoguardado Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, Quiero Creo que dejamos por lo menos el, el Doom construido. Vale, y aquí tenemos un pequeño dron que va haciendo 4 de 30. Vale, vale, vale, vale. Vale, vamos a construir más eh, torres de agua. Vale, y así vamos a tener el agua acumulada para cuando nos sea de verdad necesaria Ya no, no, o sea, no tendremos problemas ni de coña con eso Vale, aquí tengo el productor de oxígeno, aquí está el tanque de oxígeno Vale, vamos a meter otro tanque de oxígeno, por aquí se puede Oh, perfecto, aquí cabe, vale, maravilloso Y por qué no, ah, porque no tenemos hierro aquí Vale, eh, tráeme hierro de aquí, vale, perfecto. Qué importante es moverse, eh. Vale, vale, descárgame aquí todo y así construimos. Claro, entonces hay que ir gestionando entre las bases que tengas y demás, el, el poder moverse. ¿Los cables se ponen así o es porque necesitan mantenimiento? ¡Ojo! ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ya estamos construyendo! Vale, esto me encanta. Esto me encanta. Y de fuel, ¿cómo vamos? Vale, perfecto. Piezas de esas tenemos de sobra. Vale, la creación de polímeros, ¿cómo la vamos a obtener? Eso es importante. Producción, metales raros, metales... No... Vale, aquí hay que investigar cositas. Vale, con esto. Es con lo que desbloqueamos la... Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ok. Uy, oh, hubo wow, falta de energía. ¡Oh! ¿Por qué no funcionan? Entendí. Vale. Vamos a sacar aquí paneles solares. Más paneles solares. Claro, es que no lo hemos comido en nada. Vale Ojo Oh, vale Ya tenemos el primer, nuestro primer Complejo de Vale, perfecto Perfecto, perfecto Nuestro primer complejo de De, de aldeanos Ok, perfecto Entonces ahora vamos a traernos El agua Vale el agua está bien porque lo que puedes hacer es, la, literalmente, haces que circule por encima de los cables y no, y no te consume más espacio. Sector vale, ok. Así vamos a llevar al agua. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Uf, la falta de energía es. ¿eh? ¿Por qué no podemos construir esto? Nos falta metal, ¿en serio? Vale. Vente para acá, recoge metal. Vale, vamos a construir entonces Vale, para el Doom Un complejo residencial Y lo vamos a meter Aquí Ok, perfecto Buah, Es que que se haga de noche Lo pasamos súper mal Pero súper mal Porque no tenemos energía pero cero, ¿eh? Se nota un montón el consumo de energía. Y las turbinas ya necesitan mantenimiento. Al menos estas de aquí. Vale, ya está cargado. Vale, cárgame, carga recursos. Metales, todos los metales que tú puedas traer, tráetelos. Vale. Y y, y. y nos los vamos a traer aquí. Bueno, aquí precisamente no. Aquí estamos bien. Vale, sí, aquí estamos bien. Y claro, construir todo esto, uff, claro, me cuesta una barbaridad llevar el agua hasta aquí. Ok, vamos a hacer una cosa. Venga, recoge los drones. Vale, y vamos a ir a reparar. Conduce. ¿Este cuál era? Este es el explorador. Uf. Vale, es que ahora mismo me sale a cuenta recoger este. Que este es el, el transporte. Vale. Es que necesitamos muchísimo, muchísimo, muchísimo mineral A ver, que no se nos pierda ni lo pille la tormenta, por favor Vale, descargamos drones A reparar, reparar, reparar, reparar Eso es, eso es, bien, bien, bien, bien, bien, bien Vale, perfecto, gestionado Ala, recogemos Vale, y vamos a reparar con el Vale, y vamos a reparar este este ya lo podemos mover, perfecto Vale, pues que nos haga una ruta de recoger lo que puedas aquí Metal Y me lo traes hasta aquí Vale, ok, volvemos hasta aquí Ah, vale Suéltalo todo, venga ahí a reparar Vale, maravilloso, maravilloso, maravilloso Vale, recogemos todo Ok, y volvemos para allá Oh, qué bien, qué bien, ya estamos yo Uy ya estamos, ya estamos dominando esto Ya aparece otra cosa Vale Uy, ¿le falta electricidad? Ah, bueno, nos faltará potencia, claro Vale, contigo vamos a hacer lo mismo Vamos a ver dónde puede haber mineral oh, Vale, aquí Te vas a venir aquí Te vas a recoger lo que sea Y me lo vas a traer hasta aquí Vale, perfecto Vale, y este que lo tenemos aquí parado De las investigaciones Vamos a llevarlo por sitios Interesantes Vale, vale, vale Esto ya está cogiendo otro color ¿eh? Ya está cogiendo otro color Uy, no, no está conectado con el agua ¿Qué le ocurre? Ah, un productor de oxígeno oh, vale. Vale, vale Vale, vale, vale Vale Hay que alargar las... De manera que conectemos con el productor de oxígeno Vale, ni de coña por aquí Ahí despliega todo Vale, ahora sí Vale Esta es la más recta Vale Vale, vale, vale Bueno, va cogiendo color, va cogiendo color Estamos bien, estamos bien Estamos muy bien Me gusta Vale Poquito a poquito No tenemos material aquí No Deberíamos coger Vale, este está ahí mineando. Vale, vale, vale. Es que deberíamos trasladarnos material desde aquí hasta este costado. Porque, oh, además que se acaba, llega la noche y hace todo... Pum, y se va fuera. Vale. Ok, bueno, bueno. Ya es un avance, ¿vale? Estamos, estamos bien, estamos bien. Lo vamos a parar y lo vamos a dejar por aquí. Eh, estamos avanzando muchísimo. O sea, estamos muy bien. Ya estamos pillándole ya la mecánica al juego y a ver si podemos en el próximo capítulo, eh, yo diría que, dejar preparada tanto esta zona norte como al menos el lanzamiento de un cohete. ¿Vale? Lanzar un cohete a la, de Marte a la Tierra y traernos ya nuestros primeros eh, pobladores. Tenemos eh, bueno estructuras o, o zonas de trabajo cerca y eso va a estar muy, muy, muy, muy, muy, pero muy bien. Entonces ya con eso veremos a ver cómo, cómo lo gestionamos y cómo trabajamos. Pero de momento está muy guay, ya le vamos cogiendo el punto. Ahora bien, espero que os hayáis pasado bien el ratito con este capítulo, ya habéis disfrutado y lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, Tentacuy y a mí, que van a estar los dos en la descripción. Que vamos, bueno, comentamos un poquito de todo. También recordad, seguidnos en Twitch, tratamos de hacer directo todos los miércoles o las 7, 7 y media abrimos directo. Y en caso de que no podamos, pues avisamos por Twitter o decimos cualquier cosa. Allí, bueno, en Twitch. Estamos charlando un ratito con vosotros y, y jugamos a lo que surja. También, suscribiros a este canal de YouTube. Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.